Y en este avance de la telenovela Acapulco Cuerpo y Alma que está transmitiendo el canal de telenovelas, comenzamos con Liliana que llega al apartamento de Marcelo y se encuentra la descarada de su hermana en su cama y la trata de traidora e hipócrita. Porque le había dicho que no sabía ni dónde vivía el Marcelo. Así que no logra contenerse y se avienta encima para agarrarla el pelo. Pero Marcelo se entromete agarrando a Liliana con la intención de ahogarla con una almohada. Aide se asusta y le dice a Marcelo que la deje. La pobre Liliana queda tirada agonizando. En otra ocasión David entra a la habitación de su madre y le pregunta si puede hablar con ella. Su madre le dice que sí y él le comenta que estuvo conversando con Oscar y e Clara y ellos le dijeron que Lorena está embarazada. Elena se alegra con la noticia pero David le dice que no está seguro si es de él. Pero su madre le pregunta por qué va a dudar si estuvo con ella y se querían mucho. Pero él le recuerda que según se metió con su propio hermano y su madre le insiste que no se si así de Lorena. Pero él está empeñado en que mejor es que ella haga su vida como quiera. Por otra parte Germán le pregunta a Julia si sabe algo de Humberto. Ella le responde que Lorena no lo ha aceptado y le dice que ojalá se la lleve a vivir para Miami ya que hay muchas probabilidades.